¿Qué creéis que es importante? Que la gente, en vez de comprar animales, los adopte colaborando con protectoras de animales como Gatomicas. Yo pienso que es importante porque no tienen familia y pienso que, tienen que necesitan mucho amor. Y un hogar donde vivir, porque sobre todo hay muchas colonias y podemos ayudar a que encuentren un hogar, una comida y un descanso todos los días. Y además mirando sus caritas, cómo puedes decir que no. Por qué habéis decidido adoptar? Pues sobre todo en estas fechas, porque bueno, la verdad que los críos eh, querían un gato, la verdad, y a nosotros también nos gusta. Y bueno, pues aprovechando que hay mucha oferta de, de gatos en adopción, pues bueno, pues hacer una obra buena y quedarnos con un gato. Y pues bueno, la verdad que como se necesita casas, pues hacer una buena acción. Pues bueno, yo ya tengo un gato y me gustan muchísimo los animales, el mío también era un gato de la calle, me lo, me lo encontraron en un parque y bueno, pues he pensado que, bueno, he decidido adoptar porque he visto que mi gato está bastante solo y le veo así un poco tristoncillo y, y el veterinario me ha recomendado que una de las cosas que puedo hacer para que baje de peso y para que el gato sea más feliz es tener un compañero y entonces bueno pues qué mejor que venir aquí a un sitio de estos que están pendientes de los gatos que se preocupan por ellos por los que están en la calle por, por su salud y tal para, pues para, para elegir uno de estos gatos claro Yo soy Gema, colaboro con Gatómicas y bueno, es una asociación pequeñita que intenta sobre todo rescatar y restablecer a gatitos de, de la calle. Actualmente tenemos unos 70 gatos a nuestro cargo, eh, son gatitos todos rescatados de la calle, algunos en muy malas condiciones y que han llevado un proceso lento de recuperación. Actualmente pues estamos rescatando en Ciudad Real. Para, para hacer una campaña de CES que el Ayuntamiento nos ha permitido, permitido hacer. Y, y bueno, trabajamos con casas de acogida, que muchas veces no tenemos casas de acogida. Ya aprovecho para decir que quien se anime a ser casa de acogida, pues que se ponga en contacto por Facebook. Eh, es simplemente buscar gatómicas en Facebook, saldría a la página y también podéis escribir a gatómicas 1hotmailcom eh, y ahí se os explicaría qué tenéis que hacer como casa de acogida, que es muy sencillo y facilitaría mucho el trabajo, sobre todo eh, en ese periodo en el, que, en el cual los gatos se tienen que recuperar, porque ya sabéis que en la calle pues algunos vienen un poquito enfermos que estamos ahora haciendo unos eventos en, en Simbiosis los sábados de diciembre y bueno, aparte de traer gatitos que tenemos en adopción, pues también tenemos un puestecito con cositas gatunas que con su donativo y con su compra pues nos ayudáis a pagar vacunas, a pagar las cuotas que, que nos cobra el veterinario por castrar, a pagar pues, todo tipo de gastos veterinarios de los acatos.